Nosotros, en, eh, en nuestro país, en algún momento, la, el Instituto de Salud Pública se creó con la idea de, de hacer eh, investigación y eh, reunir la, eh, eh, el conocimiento que hasta ese momento que se funda se está desarrollando en distintas instituciones que eran gérmenes del Instituto de Salud Pública justamente para potenciarlo eh, y desarrollar más investigación. No que olvidar que, hay, por ejemplo, en el Instituto de Salud Pública se desarrollaron incluso algunas vacunas que estuvimos utilizando durante bastante tiempo y que después quedaron obsoletas, obviamente, y que eh, dieron paso a, a otras a otra vacunas. Eh, pero, sin lugar a dudas, eso es un, un tema interesante. Ahora, como nosotros, como país en vía de desarrollo, hay algunas cosas que sean algunas estrategias que se han privilegiado en términos de investigación, y la investigación está más bien, eh, más que ser un, en instituciones del, del gobierno, del Estado, eh, es a través de las universidades, y ese es el fomento que se ha hecho a través de eh, la creación del CONICIT eh, y todos lo, lo, lo, los centros eh, que tienen, los programas que tienen a través de, del CONICIT y el apoyo que, que se le da a través del Ministerio de Educación. Bueno, en nuestro país hay, hay desarrollo de investigación, de hecho en la, eh, Chile es el país de Sudamérica eh, que más eh, tasa de, de eh, investigación científica biomédica se realiza por cantidad de habitantes, eh, mucho más que, el que proporcionalmente hablando que Brasil, Argentina u otros países, evidentemente nosotros no tenemos la, la cantidad de centros y el, el volumen total no es tan, tanto como esos países, pero sí, comparativamente a, al volumen de población que tenemos, sí se hace investigación. Hay investigación en distintos ámbitos, eh, desde desarrollo de vacunas hasta eh, tratamientos innovadores. Bueno, respecto de, la, de las enfermedades raras eh, o curables, también hay investigación en nuestro país, tal, tal como señalaba eso, principalmente en las universidades, y en Universidad de Chile, más, más específicamente, tengo yo conocemos bien, bien la experiencia que se hace a través del INTA, el Instituto de, de Tecnología de Alimentos, ya que hay muchas de estas enfermedades raras que, eh, los tratamientos tienen que ver más bien con eh, las condiciones nutricionales o con los tipos de alimentos que se consumen. Eh, y por lo tanto también, también se está haciendo investigación en muchos de los pacientes eh, chilenos que participan en eh, ensayos clínicos que son gestionados, son conducidos por investigadores chilenos pero con patrocinio de laboratorios extranjeros. La motivación personal eh, Nace primero con un interés intelectual en el área de la filosofía, pero luego trabajando en el Ministerio de Salud en el tiempo de la, de la reforma, de la necesidad de contar con más herramientas éticas en la evaluación propia de lo que son las políticas públicas en salud como más bien una, una aproximación desde, desde la ética de la salud pública y eso motivó a hacer el, el magíster y después pues el, el doctorado y en ambos, en ambos casos eh, en la, los temas de la tesis son relacionados con la salud pública. Es una disciplina que podemos decir es un, un, un ámbito de conocimiento que es necesario para informar la, las decisiones y esas decisiones van desde, desde el punto de vista de que lo que se hace en el ámbito clínico a pasando por en la investigación hasta el ámbito de la, de la salud pública y por lo tanto eh, yo considero que la, la bioética es, un, es una disciplina que es básica y por lo, y por lo tanto conocida por todos los profesionales, parte de la formación de los profesionales y los técnicos que trabajan en, en el área de salud y también, ya se, se ha entendido en, en varios países, parte de la formación general de las personas, de hecho hay varias experiencias de enseñanza bioética en, en los colegios en los últimos años del, de estudio. Bueno, en, en el Ministerio de Salud tenemos una oficina de bioética que depende de la Subsecretaría de Salud Pública y que lo, lo que hace es, es, es trabajar la, las propuestas en el ámbito de bioético sobre todo apoyar el desarrollo de los, los comités de, de bioética de investigación en, eh, y de los comités éticos asistenciales en los hospitales eh, a través de la elaboración de normas, de protocolos, de, eh, de referencias, de control y de eh, la reglamentación general dentro del sistema. Ahora, Comisión Nacional de Bioética en nuestro país no se ha implementado. Hay una ley que es la Ley 20.120 de, de, de eh, investigación en seres humanos que plantea la creación de esta Comisión Nacional de Bioética y que tiene que ser eh, constituida con acuerdo del Senado, pero eh, desde que está eh, vigente la ley no se ha llevado a la práctica. En Chile, en el desarrollo de la bioética está, está bastante avanzado, bastante desarrollado, comparado con, otro, con otros países de, de igual desarrollo, eh, porque afortunadamente tuvimos la, eh, la suerte de que la, el programa de bioética de la Organización Panamericana de la Salud estuvo aceptado acá en nuestro país y se desarrolló un programa de formación que fue bastante exitoso de magíster en Bioética durante los 90, del 94 al casi el 2000. Y, y eso quedó asentado en la Universidad de Chile y también se fue desarrollando paralelamente en otras universidades, centros de, de bioética que cuentan con formación tanto al pregrado como para el posgrado. Eh, ahora, de punto de vista legislativo hay cosas que, que pueden faltar de fortalecer de, de control del, del, del ámbito de, de regulación, de funcionamiento y sobre todo eh, el, el generar los espacios de discusión pública respecto de temas de bioética que debería ser la labor que debería cumplir una Comisión Nacional de Bioética. Yo creo que crear la Comisión Nacional de Bioética, hemos estado trabajando en, en, ese, en ese sentido, hay que eh, designar las personas, pero también necesitamos eh, tener el, el todo el background, todo el, el, el sostén para poder hacer funcionar una Comisión Nacional de Bioética, eh, ese como, como un aspecto y como otro aspecto el continuar con, con el, el desarrollo de los comités de ética, especialmente de, lo, de la ética asistencial. En la parte de investigación se avanzó bastante más con un impulso por parte de la, la ley 20.120, eh, pero eh, nos falta desarrollar más en el, en el ámbito asistencial eh, para poder también satisfacer con la otra, otra ley que está relacionada, que es la ley de derechos y derechos de los pacientes. Que hay que consolidar la oficina de bioética. La oficina eh, fue creada en el año 2009, eh, después fue en el año 2010, eh, el gobierno de eh, Sebastián Piñera eh, se, se eliminó la oficina de bioética eh, durante un buen tiempo, luego se volvió a crear eh, y después la persona encargada, no hubo persona encargada en el último tiempo de, de ese periodo de gobierno. Eh, por lo tanto, cuando nos encontramos, eh, o cuando asumimos nosotros, encontramos con que existía la, la, la oficina, pero no había ninguna persona encargada y no había eh, continuidad de tratamiento. Y eso es un problema en la institucionalidad chilena, que deberá tener eh, en algunos casos... Algunos elementos que eh, deberá asegurarse la, la continuidad del trabajo. Y eso es lo que hemos estado trabajando con, con la oficina, con las personas que están trabajando ahora: la doctora Jimena Luengo eh, y Isabel Margarita Pacheco, están las dos personas que están trabajando en ese ámbito, pero sobre todo eh, que les pedí que su trabajo tratara de ir cimentándose, cosa de que no dependiera de los vaivenes políticos. creo que estamos preparados como para conversar eh, cualquier tema. Eh, es importante eh, destacar que el, nuestro país tiene una democracia madura y en que se respetan los derechos de las personas. Uno de los derechos básicos es el de la opinión y todas las opiniones son canalizables a través de instituciones democráticas como es el Congreso Nacional. ¿Y es conveniente presentar estos temas como choques de absolutos? Eh, no creo que sea la, la forma de describirlo, la verdad es que a mí me parece que eh, son temas eh, que son complejos, pero que hay que afrontarlos desde una perspectiva de diálogo. ¿Y cómo podemos avanzar para alcanzar consensos entre las distintas posiciones? A través del diálogo. Ahora, ¿cómo poder favorecer la deliberación entre las partes? Que... Eh, Tratando de generar los espacios en que se pueda conversar y eh, generando la institucionalidad que pueda permitir eso. Y una de las cosas, bueno, la Biblioteca del Congreso, a través de su departamento de bioética o su unidad de bioética, es un, un gran aporte en ese sentido. Impresa excelente, eh, además, un apoyo que, que es transversal. Eh, y eso es bueno porque al generar una institución que está al servicio de las diferentes posturas de, en, en ecuanimidad eh, permite que todos reciban más o menos la misma información y de alguna manera eh, se permite estar hablando en, en los mismos términos, en el mismo lenguaje aunque se tengan posiciones distintas, pero una cosa básica para poder entenderse es ent entender el lenguaje ¿Y esta característica que tiene el programa de bioética de poder difundir estos temas a la ciudadanía? Eso es fundamental porque la, la difusión en la ciudadanía es lo que en el fondo eh, lo que, la discusión que se está dando en el Congreso es de representar las opiniones de la gente.